Vamos a empezar pues por lo básico. Hemos dicho que queríamos hacer algo sencillo, es decir, vamos a intentar colocar cuadrados de colores en pantalla que se muevan, ¿sí? Bien, pues vamos a empezar por lo más básico que es pintar un cuadrado, pintar un cuadrado en pantalla. Bien, primero voy a abrir mi ficherito main y todo esto ya no me importa nada como las canciones voy a dejar por ahí estos dos que sí que me interesan aunque os voy a enseñar un truquito que ya lo comenté el año pasado y que viene muy bien este lo voy a dejar aquí porque me interesa coger direcciones de memoria bien hace un momento os he comentado yo pongo punto global aquí con una intención. La intención de poner punto global es decirle al linker. Bueno, en este caso no informamos al linker, el linker se entra después. Informamos al compilador, el ensamblador en este caso, de que esto de aquí son símbolos globales que no están definidos aquí. O bien, si estuvieran definidos aquí, le estaríamos informando de: oye, esto es un símbolo global, expórtalo para que otros lo puedan usar. A fin de cuentas es lo mismo. Esto es un símbolo global. Y eso significa que tú cuando te encuentres eso, lo que va a hacer el ensamblador es simplemente plantar dos ceros ahí, porque esto se refiere a una etiqueta, es lo mismo que una dirección de memoria, y si hacemos un call aquí, él lo traducirá por call a la dirección 00. ¿Por qué? Porque cuando está compilando, o ensamblando en este caso, este fichero, no sabe quién es este, pero sabe que es global, entonces dice, bueno, pues yo dejo un placeholder, es decir, dejo un 00 ahí, apunto que eso hay que resolverlo, y el linker después lo resolverá. Entonces luego cuando viene el linker, se encuentra ese 0 ahí, se encuentra que hay que resolver este símbolo, mira a ver, después de juntar todos los ficheros, dónde cae en la memoria esta función, y rellena esos dos ceros con la dirección final. Lo hace el linker, ¿vale? Porque todos los ficheros que hacemos se ensamblan por separado, uno a uno. Así es como funciona en C y también en ensamblador. C también... Compila los ficheros uno a uno, independientes unos de otros, por eso necesitamos los includes para conocer las declaraciones de otro sitio, ¿vale? Porque son independientes unos de otros, ¿de acuerdo? Bien, pues esto hay una forma de evitar tener que estar haciéndolo a mano, tener que estar diciéndole, oye, esto de aquí es global, ya lo enlazarás luego. La forma es distinta, no es exactamente igual y tenéis que elegir la que preferís. Esta está bien porque vosotros ponéis a mano lo que queréis que sea global... Y lo que no, no lo estáis indicando. Pero hay una forma que es pasarle al ensamblador un flag, que es el flag menos G, y entonces le decimos al ensamblador, oye, todo símbolo que tú te encuentres y no sepas lo que es, por defecto global. Y ya lo buscas luego. Así que eso es lo que hará él. El inconveniente que eso tiene, si se encuentra un símbolo que no está, va a compilar, es decir, va a ensamblar, no dará error el ensamblado pero luego dará error el linker, dirá, oye, esto que me habían dicho que era global, no lo encuentro en ningún sitio, ¿vale? Eso funciona así, tenéis aquí en la carpeta de configuración, ahí está buildconfig, ¿vale? Que es la configuración de la compilación, y en esta compilación, si bajamos, aquí están los flags del ensamblador, estos son los flags que se le pasan al ensamblador, yo aquí puedo añadir uno más, y se le pasará a todo lo que se ensamble, Y pongo menos g. Y a partir de ahora cualquier símbolo que él encuentre y que no esté definido es global. Ya no me hace falta ponerle los puntos global. Vale. Así que puedo quitar esto. Y técnicamente esto debería compilar. Y como veis, aunque no le ponga los puntos global, él ya lo encuentra después, que es de CPC telera. Bien. Lo que tenemos aquí ahora mismo no hace nada. Solamente deshabilita el firmware, que ya sabemos que es algo que tenemos que hacer para que el firmware no esté haciendo sus cositas, no nos cambie los colores, no nos cambie cosas de la pantalla, cuando nosotros las cambiemos desde aquí. Y esto solo calcula una dirección de memoria. Yo quiero pintar un cuadrado. ¿Cómo se pinta un cuadrado? Pues para eso tenemos la ayuda de CPC Telera, porque la otra opción es que nos lo hagamos a mano. Podemos hacerlo a mano como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Yo puedo venirme al ensamblador, de hecho es más, en un ensamblador lo bonito es que vosotros podéis programar incluso a mano. Esto es una etiqueta main que como estamos compilando hacia la dirección 4000, esto va a ser la dirección 4000 de memoria. Todo lo que pongamos a partir de aquí cae en la dirección 4000, así que yo podría venir y hacer, y hacer esto. Supongo que todos reconocéis esto, ¿no? Es código máquina y lo estoy poniendo a mano, porque lo que hace el ensamblador es traducir de ensamblador a código máquina, y traducir de ensamblador a código máquina es simplemente yo me encuentro call y traduzco por el opcode de call y los dos bytes de la dirección, que es escribir un byte, un byte, un byte, tres bytes al binario, tal cual. LDD y la dirección de memoria, un byte para LDD, dos bytes para la dirección de memoria, byte, byte, byte. Eso que hace el ensamblador lo puedo hacer yo a mano, escríbeme un byte, este, luego este, luego este, luego este. ¿Vale? Así que yo puedo meter en el ensamblador código máquina a mano, puedo meter datos a mano, y al final lo que tenéis que entender es que todo esto se traduce simplemente en un stream de bytes, es bytes uno detrás de otro, simplemente que van a parar a un fichero y que luego ese fichero es leído de la cinta o del disco, y uno a uno puesto en memoria, así es como llegáis hasta la memoria lo que escribáis aquí, ¿vale? Bien, entendido esto, yo podría escribir código máquina como he hecho hasta ahora, o escribir ensamblador, y pintar en las posiciones de memoria para hacer un cuadrado, igual que he hecho un sprite, puedo pintarlo yo, pero si tengo funciones que ya lo hacen, puedo ir más rápido, aquí en las funciones tenéis funciones de sprites, ¿vale? que lo pone aquí, y aquí, dentro de las funciones de sprites, hay una, que es esta, que es drawSolidBox, ¿de acuerdo? Y aquí vemos toda la explicación de drawSolidBox. Tenéis cómo se usaría en C, abajo tenéis los parámetros y registros que necesita en ensamblador, la llamada que hay que hacer en ensamblador y restricciones. Ojo, porque esto os va a pasar a todos vais a llamar a funciones con parámetros equivocados. Y CPC-Telera, todas las funciones están diseñadas para funcionar con lo que le echéis. Es decir, no hacen comprobaciones. ¿Por qué? Porque hacer comprobaciones cuesta tiempo, cuesta espacio en memoria y todo eso no nos lo podemos permitir en 4 MHz ni en 64K. Por tanto, CPC-Telera, todas sus funciones asumen que los parámetros que le pasáis son correctos. Y si no lo son, los va a usar y probablemente hará petar vuestra máquina. Porque si le decimos que pinte en memoria, como ya sabéis, pintar en memoria es cambiar direcciones de memoria de vídeo. Si la dirección que le pasáis no está en memoria de vídeo, está encima de vuestro código, lo machacará. Así de sencillo, ¿vale? Así es que leed muy bien cuando uséis las funciones las restricciones de los parámetros... Leed muy bien lo que tiene que llevar cada cosa, tenéis incluso abajo medidas de tiempo que os dicen cuánto tiempo tarda en ejecutarse cada función que usáis, también medidas de memoria que os dicen cuánto ocupa la función en memoria, lo cual os puede servir para tomar decisiones cuando empecéis a hacer vuestro código y os falte memoria o vayáis que el procesador va justo, no os falta... Eh, os falta CPU y tenéis que ir reduciendo, pues todo esto es útil, ¿vale? Bien, vamos a, la, a lo práctico, yo tengo que llamar a drawSolidbox, pero en ensamblador, como dice aquí, call cpct Draw Solid box asm, y le tengo que pasar esto de aquí, estos 5 bytes en registros, así que yo me copio esto, de momento esto lo voy a comentar, ¿vale? y voy a hacer así, una llamada a drawSolidbox, que ya la tengo aquí, y tengo que meter en DE, tengo que meter, ¿eh? ¿dónde estoy? Aquí, puntero a memoria de vídeo, ¿vale? Que básicamente es el primer byte superior izquierdo donde voy a pintar en pantalla mi cuadrado. Para no andarme con mucho lío lo voy a apuntar al principio de la memoria de vídeo, C000. Ya está, lo pinto en la esquina superior izquierda. O sea, la conocemos, es fácil, podría pintarlo en el medio si me voy a C020 y estas cosas, pero bueno, C000. Subir, que si no, no lo veis. Ahí, ¿vale? También podéis utilizar esto, que es una macro que hay definida, ¿vale? Se podría poner el nombre, Video Meme Start, pero eso es C000, es lo mismo. Vale, ya he puesto en D patrón de colores en A. ¿Vale? Pues voy a pintar de rojo, que es el clásico en modo 1 que estamos porque no lo hemos cambiado ff vale ese es mi patrón de colores voy a pintar todos los bytes del cuadrado como ff ff ff todos rojos a continuación tengo que meter ancho y alto en los registros b y c en b va el alto en c va el ancho y aquí yo podría hacer esto por ejemplo l de b coma alto que el alto puede ser, por ejemplo, 8, y LDC, que es el ancho, y el ancho puedo hacerlo de 4. Ojo, que como dice aquí, alto y ancho es en bytes. Y ahora mismo os pregunto, si yo meto en c, que es el ancho 4 bytes, ¿cuántos píxeles estoy pintando? 16, en modo 1, cada byte que yo pinte son 4 píxeles, si pinto 4 bytes, pinto 16 píxeles de ancho y 8 de alto, ¿vale? 16 de ancho, 8 de alto. Bien, esto que estoy haciendo me cuesta 3 ciclos, 2 ciclos, 2 ciclos, 2 ciclos, más lo que tarde de los solidbox, que eso está puesto... En la, en la ayuda, eso lo podríamos mirar, pero bueno, me voy a fijar en mi código. Esto es lo que me cuesta cada instrucción, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Voy a ejecutarlo, a ver si funciona. Uh -huh. Make, todo parece ir bien, funcionará. Hay una forma rápida de coger cualquier snapshot, si le pongo menos a ese, lo que hace es any snapshot. Entonces coge el primer fichero .sna que haya y voilà, tenemos un cuadradito de 16 píxeles de ancho por 8 de alto en modo 1. hemos pintado. Cosas importantes. Respecto a esto. Si yo quito este loop de aquí abajo, que a algunos ha pasado, o sea, mi programa está ejecutando y aquí hay un loop para siempre, si lo quito cuando ejecute no me va a dar tiempo ni a ver lo que pasa porque en cuanto el programa termine aquí, el procesador continúa ejecutando por la RAM y eso significa que llegará un momento que ejecutará código aleatorio y normalmente petará ¿vale? porque nosotros le hemos dicho manda el PC a 4000 y ejecuta y entonces él ejecuta, llega aquí y sigue ejecutando, lo que sea que haya ahí, reventará básicamente, ¿vale? es lo que suele pasar bien, otra cosa yo esto de aquí lo puedo hacer de otra manera. ¿Verdad? Porque puedo cargar el registro B y el registro C y también hay otra forma en la que puedo meter ahí datos, ¿no? ¿Cómo podría hacerlo? En hexadecimal, sí, puedo hacerlo en hexadecimal, como aquí, pero me refiero a otra instrucción. Puedo hacer LDBC, ¿vale? ldbc, 0804, ¿no?, por ejemplo, y esto, eso de aquí, solo me cuesta tres ciclos, estos de aquí son 4, porque este es 2 y este es 2, pero este son 3, me ahorro un ciclo, ¿vale?, además estos dos ocupan 4 bytes y este ocupa 3 bytes en memoria, me ha ahorrado un byte y un ciclo, por hacer eso así, ¿vale?, más rápido ese tipo de cosas es importante saberlas porque así podéis hacer cosas que vayan más rápidas o más lentas y ahora yo amablemente ejecuto y para eso pongo make y le añado un doble ampersand de modo que si tiene éxito el make ejecutará el WinApe, el make tiene éxito, ejecuta WinApe así en un solo comando oh, compilo y ejecuto y cuando ejecuto me pasa esto Se ha alargado un poco mi cuadrado. ¿Qué ha pasado? No estaba en hexadecimal. De hecho, si yo abro el depurador, que, si no se me oculta, me voy aquí, que es donde estoy ejecutando, ¿vale? Veréis que aquí tengo mi salto infinito, arriba tengo mm. mi call a DrawSolidBox, y arriba justo está el LDBC que pone 0324. 0,324 no suena a lo que yo he puesto, ¿verdad que no? Si lo veis aquí, yo tengo aquí un ldbc0,324 y aquí tengo un 0,8,0,4. Lo que ha pasado es que yo he puesto esto en decimal y, claro, evidentemente aquí está en hexadecimal, y el hexadecimal, como ya sabéis, lo que tiene es que estos son 4 bits, 4 bits, 4 bits, 4 bits, y significa que estos 8 bits son los que van a B y estos 8 bits los que van a C. ¿Vale? Pero si no lo pongo en hexadecimal, esto de aquí no significa que vaya un 8 a B y un 4 a C. No, porque esto en binario, 804, es eso hexadecimal y por tanto lo que estoy metiendo es un 3 en B y un 24 hexadecimal en C. Si yo lo que quiero es meter un 8 en B, y un 4 en c, esto tiene que estar en hexadecimal, ¿de acuerdo?, así que eso, hago un 0x, y ahora sí está en hexadecimal, y ahora esto, que estaba mal, cuando yo rearranque, debería estar bien, si lo salvo, porque si no lo salvo pasa esto, que compila y no hace nada, No. No. Buena pregunta. Ahora te digo por qué no. ¿Vale? Bien, ahora lo vemos aquí, que efectivamente ahora sí que estoy haciendo un LD BC 0804. Y entonces ahora sí, como está en hexadecimal, significa que 08 va a B y 04 va a C. Estoy metiendo un 8 en B y un 4 en C. Y tú me preguntas, también tenía que haber puesto el 8 y el 4 en hexadecimal cuando he puesto L de B y L de C. Da igual porque 8 en hexadecimal y 8 en decimal son lo mismo, así de sencillo, y es más, si yo el problema lo tengo en que quiero que vaya un valor exactamente a b y un valor exactamente a c, y yo solo puedo poner en cualquier sistema de numeración, lo que pasa es que si yo quiero usar decimal para meter un 8 en b y un 4 en c, lo que tendría que hacer es un número decimal que al convertir a hexadecimal diera 804, o sea, este número en decimal, es lo que tendría que poner. Las bases numerales dan igual, lo que pasa es que si yo cargo un número entero en BC y yo quiero saber qué se mete en B y qué se mete en C, la forma de saberlo es en hexadecimal, porque en decimal no vamos a saber qué es lo que va a un sitio y a otro, tendría que convertir mentalmente el decimal a binario y, el, y ver los bits que van a uno y los bits que van a otro, para verlos por separado. Para eso está el hexadecimal, que es el que nos permite visualmente saber estos dos bloques de dígitos son los que van a uno y estos dos a otro. ¿vale? Pero si yo lo hago aquí así, si en vez de 8 y 4 quiero poner el 14 y 13, por ejemplo, yo aquí lo puedo poner en decimal porque estoy metiendo exactamente 13 y exactamente 14 a 1. Luego cuando lo vea en memoria lo veré en hexadecimal. ¿vale? En realidad lo, lo que voy a ver ahí es una D y una E. Es lo que voy a estar cargando ahí. ¿Vale? Si lo quiero cargar esto de una sola, en vez de poner bc 14 13, lo que tengo que poner es 0x, si lo pongo bien, 0x, 0e, 0d. ¿Vale? Bueno, a lo que íbamos. Ya hemos pintado un cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto rollo para pintar un cuadrado, verdad? peor era antes, bueno, según se mire. Ahora quiero pintar un cuadrado, pero en una posición de pantalla con coordenadas XY, ¿no? porque yo ahora mismo estoy pintándolo en la C00, que es muy fácil, que sé dónde está, por esto me he guardado este código de aquí, que lo puedo ejecutar justo antes, porque la función getScreenPointer que tenéis aquí, esta, lo que hace es calcular precisamente a partir de coordenadas XY, un puntero, a la memoria de vídeo, que es lo que nosotros tenemos que poner aquí, puntero a la memoria de vídeo. ¿Vale? Entonces yo aquí le puedo meter en BC unas coordenadas de pantalla y él me lo calcula, y lo calcula a partir de esta macro, que es lo mismo que si pongo aquí C000, y que le sumo BC las coordenadas 24 y 16. ¿Vale? Posición de pantalla B, línea 24, columna 16 decimal. Pero ojo, esto de aquí, si leéis la ayuda, os dirá que devuelve la dirección calculada en el registro HL y nosotros para esta función lo necesitamos en DE, que es donde se lo estamos dando. ¿Qué hago? Eh, lo hago DE HL, así. No existe. Algunos se lo saben del año pasado, ¿vale? DHL -E sí existe, no hace un LOAD, pero en este caso nos da igual, porque ex-D-E-H-L lo que hace es intercambiarlos. Lo que haya en HL lo ponen DE y lo que haya en DE lo ponen HL. Como lo que haya en HL a mí me da igual, es decir, yo quiero poner eso aquí y lo otro me da igual, pues ya está. Con esto, por aquí sale en HL el valor que quiero, y aquí lo meto en DE. Y lo que deje en HL, que es lo que había en DE, me da igual. ¿Vale? Con esto, teóricamente, ahora ya puedo pintar un cuadrado en una posición de memoria. Ahora luego me faltaría que estas dos cosas fueran variables. Si son variables, ya lo puedo mover. ¿Vale? Dime. ¿Con 24 y el 6, se refiere a posición de caracteres o a píxeles? Píxeles, ni, ni, ni caracteres ni píxeles, para ser decirlo, se refiere a bytes. Es decir... Si yo me muevo hacia la derecha, me muevo byte a byte, y si estoy en modo 1, la posición 0 y la posición 1 son 4 píxeles de distancia, ¿vale? Porque me he movido un byte. En el eje Y no, en el eje Y me muevo eh, byte a byte y es lo mismo que píxel a píxel porque bajo de línea, ¿vale? Vamos a ver si esto rula. ¿Cuántos habíais llegado hasta aquí? Bien. 2, 3, 4, 5, Muy bien. ¡Oh! ¿Qué pasa? Bien, esto es una cosa que os va a pasar y que además es útil. Si yo cuando cierro WinApe, dejo el depurador abierto, cuando vuelvo a arrancar WinApe, WinApe arranca pero se queda parado en la primera instrucción y por tanto en la pantalla no se ve nada, porque no ha llegado a ejecutar todavía nada. ¿Vale? Como veis lo tengo parado en lo primero, que es el Remove Interrupt Handler, que es básicamente el otro nombre que tiene Disable firmware, ¿vale? Y ahí tengo mi código para ejecutar, pero bueno, yo simplemente cierro el depurador, y esto se ejecuta, y ahora tengo el cuadrado en la posición 24, 16, Yo ahora podría mover mi cuadrado, si lo que hago es... Utilizar estas dos como variables, ¿vale? ¿Cómo puedo usar eso como variable? Pues simplemente me voy a poner aquí, por ejemplo, una etiqueta X y una etiqueta Y. Y en X guardo, por ejemplo, la posición 0 y en Y la posición 0, ¿vale? Y lo que hago ahora aquí... En vez de poner el 24 y el 16 a mano, leo X e y. y. luego puedo modificar ese X y ese Y y entonces esto hará otra cosa. ¿Vale? Bueno, ¿cómo leo en B lo que hay en la etiqueta X? Aquí. En vez de que sea ese 24, quiero en B lo que haya en la posición de memoria que marca la etiqueta X. LD, B. Paréntesis, ¿querrás decir? Tú lo has visto con almohadilla. Esto. ¿Qué es lo que nos va a hacer esto? Si yo pongo una almohadilla, lo que quiero decir es que lo que viene a continuación es un número. La X es una etiqueta. Y las etiquetas tienen un valor, pero ¿qué valor tiene X? ¿Cuánto vale exactamente X? No. No, 4000 no. Main está en 4000. Esto, esto, X vale 3FFE. Si yo pongo LDB almohadilla X, estoy poniendo LDB, almohadilla 3FFE, que es la dirección de memoria donde yo he marcado la etiqueta X. Porque X es una etiqueta y las etiquetas lo que son es direcciones de memoria. Ahí no está el stack pointer. En 3FFE no. ¿Vale? Si yo pongo esto, le estaría diciendo, carga en B, 3 ff cosa que no cabe en B, básicamente, porque B es un registro de 8 bits, no le puedo meter 16, ¿sí? De hecho, si yo hago esto, muy probablemente me dirá que lo que estoy haciendo, pues no se puede hacer. ¿Tú? compila ¿qué es lo que habrá salido? ¿Qué magia nos espera? A lo mejor es que no he salvado. Sí, no, sí, es no a 24, a 20, no poner Sí, pero el problema es qué es lo que hay ahí. Voy a ver qué hay ahí. Porque sí que compilar ha compilado. Y esta magia me mete en B un 00. Magnífico. Uh -huh. y la has llamado sin más llamado, a las constantes llamarlas llamarlas no se las llama esto es sorprendente vamos a ver evidentemente no creo que me esté poniendo este valor porque entre otras cosas no hay instrucción para cargar en B de forma directa pero vamos a ver por curiosidad qué hace ¿Vale? Como veis, efectivamente, mete un 0. No, da igual. Da exactamente igual lo que haya en esas dos direcciones, porque es que además ya no hay 0,0. De hecho, yo acabo de ponerlo ahí y lo podréis ver. Ah, no, me lo pone en 4000, ¿vale? O sea, me desplaza el eso, pero yo acabo de meter un 11. ¿Vale? Y no está cargando esa dirección, entre otras cosas, porque no existe. Lo único que ocurre es que se ve que aquí, al no poder meter los bytes de XX, no, ya sé lo que está haciendo. Sí, ahora sí lo entiendo. Un momento, ahora lo explico. El programa empieza en 4000. Si yo pongo estas dos cosas encima de main, main no está en 4000, esto está en 4000, ¿vale? Lo, os lo había dicho mal antes, os había dicho que eso estaba antes de 4000, no. Estamos generando un binario y el primer byte de ese binario es 4.000, el primer byte de ese binario ahora es este, antes estaba aquí, ahora es este, el primer byte de ese binario es 4.000, 4.000 es 0.0.40, si yo aquí quiero meter 0.0.40, a b solo va a ir 0.0 porque no puedo meter 16 bits, de hecho probablemente si en vez de poner x pongo y, me meterá la dirección de aquí que es 0.1.40, por tanto meterá un 0.1. Así es que vamos a comprobarlo y ya sabemos que si metemos una etiqueta de 16 bits, que son lo que son las direcciones de memoria, en un registro de 8, misteriosamente el ensamblador no nos da error, pero efectivamente, como veis aquí, nos carga el byte bajo de la dirección de memoria de la etiqueta, ¿vale? Bueno, una magia. Yo esperaba que nos diera error, porque como eso no lo hago a menudo, pues evidentemente esperaba que nos diera error. No estamos cargando, como veis, el valor que hay en la dirección 4.000, que es donde está x, estaremos cargando el 0.0, que es la parte baja, del de valor 4.000, que es donde está, o lo que representa x, la dirección 4.000. ¿Sí? Yo no quiero cargar 4.000, que esa es la dirección de memoria, quiero cargar lo que hay en 4.000. ¿Cómo cargo lo que hay en 4.000? ¿Paréntesis? ¿Así? No, dentro del paréntesis no me hace falta la modilla, Él ya sabe que lo que hay dentro de los paréntesis son valores. Sí, esto. ¿Cuántas veces habéis usado esa instrucción? Error. Por eso lo decía. ¿Dónde está el error en esta instrucción? ¿Eh? No, no es que LDB espere un número, alguien lo ha dicho antes, LDB operando indirecto, no existe, esa instrucción no sabe cuál es, no existe en el procesador, no hay ningún opcode de código máquina que diga cárgame en B a partir de una dirección de memoria, la de X, lo que hay y que habéis usado es esto. Cárgame en A. En el acumulador puedo cargar a partir de una dirección de memoria. En el resto de registros individuales, los de 8 bits, no puedo. No puedo cargar de una dirección de memoria, solo en A. No tengo esa otra instrucción, no existe en el procesador. Así es que... ¿eh? Es que eso es diferente. Porque esto es una dirección directa, yo estoy poniendo dos bytes para la dirección, si pongo cargar desde HL es otra instrucción, es una instrucción como la 36, por ejemplo, cargar en A desde HL. Son instrucciones distintas. ¿vale? Que Tenéis que pensar que esto se tiene que traducir a código máquina, y en código máquina esto son instrucciones cada una, una diferente. No es que yo pueda ponerle los operandos que me dé la gana a una cosa, porque los operandos forman parte de la instrucción vale bueno así que si quiero cargar esto lo tengo que hacer así o la otra opción como habéis dicho porque esto si no mal recuerdo esto es uno esto es uno y estos son cuatro si yo hago así ahora para cargarla ahí y ponerla en c ahora sí que estaría cargando los dos y estoy gastando 10 ciclos si le añado los de arriba, ¿vale? Pongo esto aquí y añado los de arriba, que son 3, 13 ciclos, ¿vale? ¿Hasta ahí queda claro? ¿Sigue? ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? ¿Ven? Vamos a ver. Aquí si lo veis ahora, fijaos. Lo único que me pone esto aquí en medio porque lo que estoy cargando es la dirección como veis 0040, la dirección 4000, la dirección 4000 coincide con el símbolo S-code, que es donde empieza el área code, ¿vale? Por eso me pone el símbolo aquí, pero estoy cargando la dirección 4000, que es un 11, y aquí la 4001, en A, ¿vale? ¿Lo veis? Bien, eso me va a poner en la dirección 11, 11 en B y un 0 en C. Ahí estoy. La 11 en la I 0 en la X. Vale, que es lo que tengo ahora mismo en mis dos posiciones de memoria. Vale. Como íbamos diciendo, alguien ha dicho no se quede HL, ¿no? Podríamos usar HL para hacer esto que hemos hecho aquí. Se podría. ¿Cómo? Puedo cargar en H1. ¿Para qué? ¿Y cómo cargo la X en H? Si el único registro en el que puedo cargar lo que hay en el contenido de una posición de memoria directa es A, no puedo cargar en H ni en L. Pero lo que sí que puedo hacer es cargar en HL la dirección de memoria donde X está. ¿vale? Porque X es una etiqueta, por tanto, es una dirección de memoria. X vale 4.000 y vale 4001, aquí estoy cargando 4000 en HL, y ahora puedo usar HL de forma indirecta para acceder a la memoria, de modo que puedo hacer cosas como esta directamente, ldb, HL, que esto sí funciona, vale, estos son 3, estos son dos y a continuación podría hacer esto, pero ojo, algo falla, ¿verdad?, Claro, sabiendo que están al lado X e Y puedo incrementar HL, ¿vale? Esto así, ¿vale? Queda más claro. Y estos son dos. Y si os fijáis, antes aquí usaba 10 ciclos y ahora uso nueve. Ganado uno. ¿Vale? Esto de aquí son 9 esto de aquí son 10 ¿Vale? Hay distintas formas de hacer el código, que es lo que quería enseñaros aquí, para poder hacer todo lo que uno quiere. Y esto es donde radica la diferencia entre conseguir más o menos rendimiento. Sobre todo porque esto que estoy haciendo que aquí ahora un ciclo más un ciclo menos igual es irrelevante. Pero en las partes de vuestro código que más se repiten un ciclo más o un ciclo menos pueden ser fotogramas de diferencia. Lo tenéis que tenerlo en cuenta. Vale. Otro ejemplo. Bien, ahora con esto ya puedo cargar lo que hay en estas posiciones. Ahora necesitaría... No solo cargarlo, sino que cambie, ¿no? ¿Cómo lo hago cambiar? Bueno, puedo hacer que el bucle que tengo aquí, este, con simplemente hacer que el loop esté aquí arriba, esto ya se repite todo el rato. Todo el rato calculo una posición de memoria y dibujo. Ahora solo necesito que cada vez que calculo, x e y cambien, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí leo x en b, ¿no? Pero yo quiero cambiarlo. Entonces puedo hacer inc b, ¿no? Por ejemplo. Esto es un ciclo. Con eso sumaría 1 a b, ¿sí? ¿El? Estoy leyendo de memoria, ¿sí? No estoy guardando memoria, muy bien. Eso quería que os deis cuenta, ¿vale? Yo puedo hacer esto, y entonces incremento b e incremento c, pero solo incremento los registros. Esas direcciones de memoria, esos valores no los estoy cambiando. Entonces, si yo leo un 11, incremento, tengo un 12, leo un 0, incremento, tengo un 1. La siguiente vez que repita, cuando lea, volveré a leer un 11, porque no lo he cambiado, y al incrementar seguiré teniendo el 12. ¿Vale? Si yo quiero que esta incrementación sea persistente, la tengo que guardar en memoria. Salvo que los registros a lo largo del bucle se mantuvieran, que en este caso no, pero si no los tengo que guardar en memoria. Así que he incrementado B. Y ahora tengo que guardarlo. Qué raro, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde pongo eso? ¿Este? ¿Aquí? Bueno, puedo hacerlo, no pasa nada. Esta instrucción es muy particular porque es una de las pocas en este procesador que modifican la memoria con una operación matemática. No hay muchas, hay algunas, pero con esto incremento lo que hay a donde está apuntando HL, y HL apunta a X, es decir, a 4.000. Así que yo he leído lo que hay en X y lo he incrementado, de modo que la siguiente vez saldrá uno más. Puedo hacer lo mismo aquí abajo, este incremento cuesta 2. Y ahora teóricamente estoy incrementando cada vez que ejecuto. ¿Sí? No borro el dibujo, de momento solo lo voy a mover. Y moverlo puede que... Puede que se mueva rápido. Es posible. A una velocidad un poco como muy rápida, ¿no? No se ha dado tiempo ni a ver cómo se mueve. Bueno, pero sabemos que se ha movido. Tenemos una idea de que se ha movido, ¿no? Hacia abajo, ¿sí? ¿Vale? Si queremos verlo un poco más despacito, lo que podemos hacer es, al final de cada iteración, podemos hacer un call a cpct wait vsync. Que esto lo que hace es esperarse a que esté activa la señal vsync. La señal Vsync se produce cuando el monitor que va dibujando la pantalla ha llegado al final de la pantalla y el, el haz de electrones está volviendo hacia arriba. En ese periodo está activa la señal Vsync, ¿vale? Más o menos así, hay algunas diferencias, pero más o menos así. Y si nosotros hacemos esto, esta función lo único que hace es un bucle que está comprobando si está activa la señal Vsync y si no, sigue en el bucle. Cuando está activa, vuelve. De modo que si yo llamo a esto y estoy por esta zona de pantalla, hasta que el haz de electrones no llegue abajo, la señal de Vsync no se activa. Solamente tenemos un problema, la señal de Vsync no se activa un segundo y vuelve. Está activa durante varias líneas de pantalla. De modo que en una iteración posterior del bucle, al volver a llamar a Y2Vsync, puede ocurrir que siga activa y por tanto lo que hagamos es el bucle dos veces en una misma vez que la pantalla se dibuja. Si queremos hacerlo a 50 fotogramas por segundo, hay que asegurarse de que no vamos a pillar al Vsync otra vez. Esto en nuestro juego normalmente no va a pasar, porque en las iteraciones haremos suficientes cálculos, no como para que se haya salido de Vsync, sino que probablemente cálculos como para que dé dos veces y tres la vuelta a la pantalla. ¿Vale? Pero aquí, que estamos haciendo muy poca cosa, puede que Vsync siga activa en otra vez que damos la vuelta al bucle. Así que yo, para asegurarme de que no... Hago esto, añado dos halts, que son dos interrupciones, ¿vale? Le espero dos interrupciones, que es, como hay seis por pantalla, es un tercio de la pantalla. Ya seguro cuando llegue aquí que vSync ya no está activo. Entonces, repito y espero vSync. ¿El? No lo he añadido porque, como he dicho, he añadido menos g. Entonces, ahora cuando él se encuentre esto, automáticamente lo declarará como global. Cuando se encuentre algo que no sabe lo que es. Claro, el inconveniente es si yo hago esto. Acabo de poner un símbolo que no existe. Entonces, cuando compile, él compila, ¿vale? eh, ensambla, y cuando llega al linker, porque esto es un error del linker, me dice, oye, eso de ahí he ido a juntarlo, pero no sé qué narices es. El ensamblador ya no me da error, el linker sí. ¿Vale? De la otra manera, el error me lo daría el ensamblador, no el linker. Ahora, si pongo el símbolo bien, debería funcionar. ¿Vale? Porque el símbolo existe en la librería de CPC Telera. ¿Vale? Ahora lo vemos un poquito más despacito. ¿No? ¿Y por qué hace eso? Una pregunta: ¿por qué hace eso? ¿Por qué hace ese recorrido? Tan extraño, ¿verdad? ¿Qué es lo que da la vuelta? ¿Cuál valor? Se sale. Hmm, Estáis explicándolo, pero eso requiere que lo entendamos. Estos dos valores, ¿cuánto ocupan? La x un byte y la y otro byte. ¿No? Un byte cada uno. Un byte, ¿cuántas cosas nos deja almacenar? 256 cosas, de 0 a 255, yo estoy incrementando cuando eso llegue a 255 incremente, y vuelve a 0 así que mis posiciones, tanto en x como en y, aumentan de 0 a 255 y vuelven al 0 por eso hace ese recorrido ¿vale? y como no estoy sí, sigue dando vueltas pero como ya está dibujado, se dibuja otra vez sobre sí mismo, ya no lo vemos no lo vemos moverse. Pero bueno, ya tenemos una cosa que se mueve.